A pesar de que afirmó que la entidad que representa continúa avanzando, el director de la Dirección General de Impuestos Internos, Maguín Díaz, dijo que continúa siendo un reto la recaudación de impuestos por las evasiones de los contribuyentes. Bueno, yo creo que vamos avanzando en la, en la DGI, las recaudaciones van bien. Eh, tenemos nuevas oficinas en todo el país, estamos trabajando, hemos hecho mucha inversión en tecnología para darle más facilidad al contribuyente. Se ha mejorado es que las recaudaciones van creciendo, es una lucha fuerte. Efectivamente, la evasión en el país eh, históricamente es alta y es una lucha de día a día enfrentarla, y para eso estamos usando muchas herramientas eh, y también necesitamos educar bien al contribuyente las declaraciones fueron ofrecidas por el funcionario previo a participar en una conferencia organizada por la cámara de comercio y producción de la provincia de duarte yoani cordero ntn su noticiero regional